¿Y qué, ¿Y qué había antes de los discos? ¿Qué había antes de los discos grabados con música? Porque los primeros discos que conocí fue quizás en 1946, 48, yo nací en el 42, tendría ya cuatro o cinco años. Mi papá tenía una vitrola que había traído de Estados Unidos de cuerda, de cuerda, y cuando empezaba a fallar la cuerda, pues empezaba, a se distorsionaba la voz. Y había dos o tres discos que eran de pasta, se caían y se rompían. Une tu voz a mi voz para gritar que te quiero. Eran de los panchos los dos o tres discos que había. Y es de lo que recuerdo, de las canciones que tenía, era una por cara, una por cada lado del disco. Pero una vez llegué yo al mercado, sería 1950 más o menos, y había un señor vendiendo canciones, vendiendo corridos, imprimían la hojita, imprimían la hojita con la letra de la canción, y mire, así se canta esta canción, un domingo estando, errando, llévela por un centavo, dos centavos, tres centavos, esta es la canción que está a la moda, un domingo estando, errando, cinco, así va, así va la canción, pásele a centavo, dos centavos, aquí está la letra de la canción. Un domingo estando, errando se encontraron. Do... Pásenle, pásenle, a centavo dos centavos, llévese la letra de la canción. Aquí está, aquí está la letra de la canción. Pásenle, pásenle. Eso me tocó verlo rumbo al mercado. Ahí cerca del jardín en Silao Guanajuato. Se vendía la letra de las canciones porque era muy difícil en aquel tiempo tener discos o tener vitrola. Mi papá tenía vitrola porque la había traído de Estados Unidos de cuando estuvo por allá, pero era muy difícil tener vitrola y tener riesgos. sin embargo, bueno, así se vendían. Mire, pásele, pásele a un centavo, dos centavos, pásele un domingo estando errando, y así se canta, así va la letra y así va la música, mire. Un domingo estando errando se encontraron los mancebos y echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Pásale, pásele, pásele, pásele, dos centavos, pásele, pásele. Esto había me tocó verlo antes de los discos grabados si bien ya había algunos, pero pues todavía no llegaban al pueblo, obviamente, ¿no? Pásele, pásele, pásele dos centavos, dos centavos, pásele, pásele, pásele, pásele, pásele pase usted dos centavos,